en la verdad de Cristo porque nuestra verdad nos puede hacer inteligentes pero estamos muertos sin la palabra de Dios por eso yo os voy a contar unos pequeñitos testimonios para que podáis gozar de esos testimonios como yo me gozo pero antes de esto quiero decir que Aquel que no está morando Jesús en su corazón. Y lo digo porque a mí también me ha pasado. Y no hay mejor que la experiencia para saber una cosa. Cuando no mora Jesús en el corazón del hombre, se siente ridículo. Se siente ridículo estando aquí. Se siente frío. Y entonces dice, pero qué locura se está ¿Cómo podéis hacer tantas contadas? Y lo digo porque yo también les he dicho. Pero cuando entra la semilla de Dios en tu corazón, en tu alma, en tu cerebro y en todo tu cuerpo. Ya no tienes miedo de hacer el ridículo. Y no tienes miedo porque Jesús está manifestando en ti. Y Jesús nunca puede hacerle el ridículo. por eso yo os quiero decir que el mensaje puede ser muy grande y todo el mensaje de Dios grande pero aquel que no tiene la semilla de Dios o por lo menos el convencimiento que quiere recibir la semilla de Dios cree que está haciendo el ridículo se aburre, están locos y es porque no están dentro de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pido a mi Dios, y yo pido a Jesús, que cada día, más hermanicos, estemos en ese... Gloria de Jesús, esta del Espíritu Santo que ya no nos da miedo a hacer ningún ridículo porque Jesús no puede hacer ningún ridículo y nosotros estamos de la presencia de Jesús y Jesús no deja que ninguno de sus hijos hagan el ridículo. Y una vez dicho esto, quisiera contaros un testimonio. Dice que había en la selva unos toros y cuando se dieron cuenta los toros que encontraba a sus hermanos los toros muertos decidieron hacer una organización un frente contra aquellos que lo mataban y aquel que estaba matando los toros se dieron cuenta que era un león y estos toros cuando vino el león a tomar su carne se pusieron en círculo con los cuernos frente al león y el león rodeaba por todos los lados a ver si había un hueco y el león no podía entrar porque los cuernos de los toros estaban frente al león después como todo astuto cogió un toro aparte y le dijo todos los defectos que tenía su compañero el otro toro. Y entonces entró en el toro la duda si es que estaba haciendo bien o es que les estaban burlando de sus compañeros de él. Y entonces entró la discordia entre los toros. Y entonces se separaron los toros porque ya no estaban unidos. Y entonces el león aprovechó. En esa desunidad, unidad, encontrando los abandonados, no haciéndose frente que antes hacían, se fue comiendo uno a uno y acabó con todos los toros. Y vosotros entendéis lo que quiero decir. Que cuando una iglesia, y el otro día se estuve diciendo, que una iglesia tiene que estar unida en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que no tiene que haber ninguna fisura, ninguna arruga, es que todos estemos unidos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero fijaros que por, por grande que sea la iglesia, por firme que esté la iglesia, Satanás, que representa león rugiente, tiene muchas artimañas para confundir a uno solo, en todo el grupo, en toda la iglesia, a uno solo que confunda, ya está la semilla metida en él, ya está haciendo que otros se vayan saliendo ya está haciendo la discordia y entonces Satanás se goza porque puede devorar esa iglesia pero cuando la iglesia está unida cuando el toro no puede entrar por ninguna fisura porque es un cuerpo solo, que no son cuerpos, sino es un cuerpo solo de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Amén. ¡Ah! Amén. Satanás no puede entrar y rabia. Amén. Satanás rechina los dientes porque no hay ni una fisura para poder hacer mal. Amén. Cuando todos estamos dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Él nos está protegiendo no con cuernos, no con cuernos como los toros, sino que lo está defendiendo con su amor. ¡Amén! Porque el amor que Jesús tiene, aquel que se acerca a los pies de Jesús y forma la tierra, su cuerpo glorificado, no hay ya ningún diablo, no hay nadie que pueda separar ese cuerpo porque es el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesús. ¡Amén! Una vez dicho esto, y lo habéis entendido bien, porque es importante que lo entendáis, os voy a contar un testimonio, para quitar un poquito también el amargor de boca, cuando somos duros en la palabra, para venir un poco en la doctura también de Jesús. Pero no olvidéis que la exhortación la exhortación es lo que más podemos recibir de Dios. Porque todo aquel que te mime, todo aquel que te haga caricia, todo aquel que te pase la mano por el hombro, es que no es tu compañero. Aquel que te ensorta. Aquel que te quiera apartar de los malos caminos, ese es tu amigo, aunque a ti no te guste. Amén. Ese es tu verdadero amigo. Quiero poner este pensamiento en mi cabeza y quiero vivirlo como si fuera realidad. Y me veo transportado, así ni imaginándomelo, me veo transportado en los últimos tiempos de la terminación. Y estoy viendo... Mucha gente, y de todas las razas, y de todos los colores, grande gente que yo jamás podría contar. Y delante de toda esa gente desconocida, también voy conociendo gente que me es muy conocida. Estoy conociendo. Todos aquellos que han tenido memoria en mis ojos, en mi cerebro y en todo, y además todos aquellos que no he conocido, también tienen algo en común conmigo, porque estamos todos delante del trono. A ver. Pero ese trono dice que está arriba en una escalinata con siete escaleras. Y es como un mármol tan blanco, tan blanco, que mis ojos ven escalones de luz pero para llegar al trono de Dios hay que subir siete escalones y entonces veo a muchos hermanos, a muchos familiares y a muchos que yo no he conocido pero que ahora sé que los conozco que van llamándolos uno a uno y los llaman por su nombre y sus apellidos y van subiendo por las escaleras hasta llegar al trono y el juez nuestro señor Jesucristo está con los libros en el trono del señor y rodeado de ángeles con trompetas con sarterios, con violines con un gran regocijo que yo jamás en la tierra Jamás en la tierra podía, podía pensar que esa alegría podía existir aquí. Amén. No me la podía imaginar. Pero cuando estuve allí, es que yo no podía explicarla. Porque todas mis células porque mi corazón brincaba de alegría, y no podía explicar qué alegría era. Y solamente por mirar el rostro de Dios. Amén. cuando están pasando la gente, uno a uno, están llevándolos a un lugar que en este momento yo no puedo ver porque está detrás del trono y cuando llega a pronunciar mi nombre veo como un sonido que mi cerebro parece que retumba porque no he oído una voz más grande y al mismo vez tan dulce, tan silenciosa que no se oye pero grandísima la voz y no se oye y no tiene ruido. Silenciosa y dulce. Y me dice, José Duar Gabarre. Y mi corazón se acelera. Mi corazón se acelera hasta tanto que tengo miedo que se pare. Y mis tiembras tiembran. Y empiezo a subir. Escalones. Y en cada escalón que iba subiendo, estaba viendo mi vida desde el principio. En el primer escalón estuve viendo cómo nacía Y en el segundo escalón estuve viendo cómo crecía. Y en el tercero escalón me dio todo lo que yo había hecho mal en el mundo. Y en el cuarto escalón ya no vi lo que había hecho mal, estaba viendo lo que había hecho bien. Y así subiendo escalón, escalón, toda mi vida me se iba presentando. Y al llegar al último escalón sentí un alivio muy grande. Sentí un alivio tan grande que pensé, como siento tanto gozo después de haber visto toda mi vida, posiblemente yo la creencia y este escritor en el libro de la vida, porque en el último escalón ya solo sentía gozo, y entonces me presenta el libro y veo allí mi nombre y mis dos apellidos. Amén. Pero glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bendecido sea Dios. Amén. Porque Dios es sabio. Amén. Porque dice que tiene todos nuestros cabellos cortados. Amén. Y hay una cosa que me llama mucho la atención: mi apellido Duarte no está bajo el R. Y D. Estaba con porque Dios nunca se había olvidado que yo era dual. Y estaba escrito con mi verdadero apellido Amnés. que él no me había puesto dual. Que me había puesto dual porque él sabía cómo Amnés. yo me llamaba. ¿Amnés? Y cuando él me dijo, escrito estás en el libro de la vida, qué gozo más grande, y me dijo, pasa, pasa a conocer lo que no has visto jamás en tu vida, pasa. Y pasé después del trono y vi un prado con una llena con, con unos árboles que crecía como si fuera almendros, con unas vallas y unos riachuelos de agua cristalina. Y vi allí toda mi familia gozando, retornando. Y aquello fue una gloria de Dios, gloria y aquello Dios. fue un más bonito que no puede imaginar en el hombre que no puede existir una la tierra. ¡Aleluya! Y todos vamos allí, en fila, gozando, retozando, alegre, sin odio, sin interés, con Dios, amor. Y, vamos y el Señor parece que nos va a dar un culto muy grande. Pero fijaros que no nos dice ni palabra. Y mirando su luces. El mayor mensaje que el Señor nos puede dar. Solo mirando su rostro nos sentimos felices, alegres y sentimos todas las palabras que no nos está diciendo y no nos está diciendo nada. Nosotros solo miramos su rostro y la alegría entre nuestro corazón. Hay tanta alegría que el corazón brinca como si fuéramos un corderijo pequeño, brincando y gozando de la gloria de Dios. Y los ángeles tocando los arterios, los violines y todos gozando, toda la familia, toda la familia de la tierra, blancos y negros, amarillos, todos, todos juntos. Gloria a Dios. Y allí vemos que Dios es muy misericordioso. Allí conocí que era nuestro verdadero Padre, que nosotros éramos sus hijos y que nos estuvo arretando, exhortando para que fuéramos buenos, para que nosotros fuéramos buenos, no con Él, no con Él, que no tiene necesidad de nosotros, buenos con nuestros hermanos, unos con otros, unos con otros, que lo que va a contar es Dios no va a ser lo bueno que ha sido con Él, que Él no lo necesita que tenemos que ser buenos con, con ver, nuestros hermanos. A y a través de lo que seamos buenos con nuestros hermanos, Él lo tiene todo escrito, no se le cava, no se le quita, ni una tilde, ni nada, ni una coma. Todo lo tiene escrito lo que has hecho tú con tus hermanos, con tu mujer, con, tu, con tus hijos, con el polastero, con aquel que te odia, con aquel que te aborrece. Todo lo tiene escrito lo que tú has hecho. Y si no te creas que vas a, va a ser muy glorificado, porque tú ames a aquellos que te aman, a aquellos que te son agradables, que no, que la letra más grande, dorada, está a aquellos que has amado a tú que no te son agradables, esos son las letras más grandes, doradas de oro, ahí está, todos los grandes que has hecho, porque amar a aquel que te ama es bueno. Pero lo más extraordinario, el secreto maravilloso de Dios es aquel que te aborrece y tú sigues amando y quieres ¡Vale Dios! ¡Vale Dios! ¡Te te tiro, Dios! ¡Aleluya! a Dios! A Dios! ¡Viva Dios! A Dios! ¡Eso es una ¡Nadie va a ¡Nadie va a ¡Ni, ni sea uno yo mucho de filosofía, yo sé mucho de matemática, yo sé mucho de historia. No, no, no lo va a robar nadie, porque es lo único que los pobres tenemos. va con el amor y la humildad y todo aquel que es cristiano tiene que anhelar tenerla sea al Señor Amén. como vemos podemos comprobarlo podemos contar a las personas ya vemos más de 10 y 15 Amén. pero eso no quiere decir nada porque Dios tiene su propia iglesia la fiel y la verdadera ¡Amén! también quiero deciros una cosa que los tiempos venideros soplará el aliento de Dios y la paja se irá y solo quedará el trigo ¡Amén! alabado sea Dios ¡Amén! es una cosa que no podemos coger en vano porque las escrituras y nuestro Dios nos lo comunica en todas las escrituras ¡Amén! alabado sea Dios ¡Amén! Yo quiero hoy, como testimonio, contar una historia que he compuesto para que todos conozcáis algo precioso. Amén. Y le he reunido porque quiero que vocéis Pero para esto es necesario que tengáis el corazón presto al Señor y tengáis reverencia ...y yo no digo que cerréis los ojos... ...ni escachéis la cabeza... ...pero tenéis bastante atención... Amén. ...porque la historia... ...os va a decir mucho... Amén. ...alabado sea Dios... Amén, amén. ...y ahora me la pongo... ...en mi propia persona... ...como si esta historia... ...me hubiera ocurrido a mí... Amén. ...alabado sea Dios... Amén. ...cuando yo había... ...probado todo... Religiones, parapsicologías, ciencias orientales, ocultismos, magias, budismos, política, humanismo, es decir, lo permitido y lo prohibido. Estaba hastiado de todo. Nada sastipacía a mi espíritu irreverente. Toda mi existencia ya no tenía sentido, lo que decidí acabar con mi vida. Y aunque las religiones decían que los suicidios iban todos al infierno, no me importaba el infierno porque no podía ser peor que mi vida. Alabado sea Dios. Con mis negros pensamientos me dirigí al monte y ante mis ojos pasaba... Alabamos sea Dios, tenéis bastante atención porque es importante. Lo veréis poco a poco como esta historia os va a decir mucho. Con mi negro pensamiento me dirigí al monte. Ante mis ojos pasaba toda mi vida como un torrente de aguas agitadas. Y intenté buscar en mi vida algún momento grato, una excusa para no tener que matarme. Todo fue en vano. Mi vida era una ruina. Era tan, tan egoísta que ni siquiera había compartido con nadie el vicendio. Toda mi vida era soledad, tan, era tanto mi soledad que me había convertido en un tímido, enfermo y paranoico, sin amigos ni consejeros. Me creía el más inteligente y sabio. Todo rechazaba por propio egoísmo. Mi corazón estaba cerrado como una concha. Todo mi ser estaba vestido con una coraza de vanidad. Solo la muerte podría abrir mi concha. Alabado sea Dios. En el monte encontré una cabaña medio derruida. Saqué la cuerda que llevaba atada la cintura y laté a un madero para ahorcarme. Pero antes me recosté sobre la paja sucia de la cabaña. Quería sentir el placer de la muerte. Y en mis pensamientos se mezclaba el miedo con el morbo de la muerte. Una figura venía corriendo del monte. Era un ser extraño, joven, a mí me pareció que andaba muy deprisa hacia mí, pero iba, yo pensé que era otro vagabundo como yo y no tendrá dónde dormir esta noche. Y entonces pensé, pues sí que es un oportuno ahora que tenía que hacer lo que tengo que hacer. Cuando lo tuve delante de mí, comprobé que no era un vagabundo cualquiera. Sus ojos eran profundos y rasgados, la frente ancha, la piel morena como un gitano. Su cuerpo espigado era frágil, no podía adivinar su edad, no sabía si tenía 20 años, 30 o 40. No se conocía su edad con certeza. A juzgar... Por su, por su cara debía haber luchado mucho y padecer largas y costosas pruebas. Ahora así, su rostro era dulce. Tímidamente me dijo, yo podría ayudarte a encontrar verdaderos amigos. Vaya, pensé, un vagabundo loco. No necesito, amigo, le contesté con tono agrio para que se fuera y me dejara solo. Él me dijo, me duele verte con tal mal aspecto. Tengo que curarte esas heridas que te estropean el rostro y tus ojos. Esos ojos siempre apagados, me gustaría verlos llenos de luz. Mi luz, le dije, está apagada. Le contesté malamente, él no se daba por enterado y seguía abrándome. Y esas arrugas en tu frente, no te das cuenta, es tu corazón el que ha debido arrugarse en alguna parte. Tu cara es el reflejo de tu corazón. Entonces yo le dije, ¿quién eres tú? Él me contestó, es una larga historia, mi oficio es el de pastor. Un día se desató una tormenta espantosa y el rayo mató a docenas de ovejas. Los perros sembraron el pánico entre las que quedaron. Unas se despeñaron y otras resultaron malheridas. Y eso sin mencionar a los ladrones de ovejas que se aprovechan de las tormentas. Alabado sea Dios. ¡Ale! Había que actuar de prisa, me dijo. Mi papá me dijo, escucha, hijo mío, tú aún eres joven, pero no tengo a nadie más. Espavírate y trata de recuperarlas a todas. Ya sé que no es fácil y que si quieres se requiere mucho tiempo, pero tu es tu trabajo. Hay que traerlas de nuevo a casa. Anda pues, hijo mío. ...y no lleves nada que pueda impedirte correr... ...me dijo otras muchas cosas... ...que no viene a cuento porque son cosas entre mi padre y yo... ...y entonces me dijo... ...ah, no te he dicho que soy hijo único, ¿verdad? ...en fin, el caso es que me eché a andar tal como me ves... ...sin nada... Y me puse a buscar, a buscar, sin parar, día y noche. Si supieras las fiestas que organiza mi padre cuando consigo llevarle alguna oveja, se pone como loco, es como si celebrara una boda o algo así. Entonces yo le dije, pero has visto tu aspecto, estás hecho una pena, él me dijo, eso es otra historia. He estado corriendo sin parar detrás de una oveja. En cuanto me acerco a ella, sale Por eso tengo que darme prisa antes que muera sin ayuda. Yo le dije, ¿has abandonado a las otras ovejas para buscar a una? ¿Y qué quieres que haga? Me contestó él. Mi padre quiere esa oveja como las niñas de sus ojos. Es como si solo existiera ella para él. Si no la encuentro, menudo de gusto se va a llevar. De modo que aún no la has encontrado, le dije yo. Ya te dije que ella tiene miedo de dejarse alcanzar. ¿Podría yo, yo ayudarte a encontrarla? Claro que sí. La verdad que eres el único que puede ayudarme. Sin ti jamás la encontraría. Y le dije, mañana cuando amanezca te ayudaré a buscarla. Él me contestó, mi padre tiene prisa y de aquí a mañana podría ocurrirle algo a la oveja. Pero tú has mirado cómo estás, estás hecho polvo, será mejor que descanse esta noche. Entonces él me dijo... El caso es que mi descanso consiste en tenerla sobre mis hombros. Alabado sea tú. Yo le dije, ¿tienen nombres tus ovejas? Sí, les he puesto nombre a todas ellas. Y la que anda buscando cómo se llama. Él pareció dudar. El silencio se hizo espeso. Luego pronunció con amor una sola palabra. José. Mi corazón se paró en Checo, El mundo se paró El tiempo no andaba Todo estaba quieto ¿Cómo era posible que conociera mi nombre? Entonces él sonriéndome con dulzura me dijo Sí, la oveja Si la que mi padre no puede conciliar el sueño Eres tú Pero si no me conoces Él me dijo Hace mucho tiempo que te conozco antes que tú te conocieras, yo te conozco. ¿Estás loco? Yo no soy ninguna oveja, él me dijo. Si ya no tienes fuego, si has olvidado el camino de tu corazón, si ya no sueñas con fantasía, si has perdido la inocencia y la esperanza, sí, eres tú esa oveja a la que ando buscando para darle todo lo que ha perdido. Debe ser, le dije, un tipo extraño a tu padre. Ya lo ves, así es él. Siente debilidad por ti y cuando siente debilidad por alguien nada le parece demasiado. Él es muy fuerte pero tiene su debilidad, el amor. Si algo te hace sufrir a ti y si algo te hace daño también se lo hace. él. Pero un día consintió en que yo viniera a cuidar de ti cuando tú estás solo él se siente pobre absolutamente pobre ¿comprendes? ¿pero de qué tiene esas llagas en las manos y los pies? le dije yo me la hicieron unos amigos y yo le dije pues vaya amigos ¿quieres que te lleve? me dijo a nuestra casa quiero decir a la tuya y si digo que no bueno, volveré a dejarte en paz una vez más. Me, me has rechazado tantas veces, pero debo decirte que no me gusta estar demasiado tiempo llamando a una misma puerta. Entonces yo le pregunté, ¿está lejos tu casa? Él me contestó, depende de ti. Desde aquí hay que pasar por Cruz de Luz. Alabado sea Dios. ¿Y cómo se llama el lugar donde vives? Los alegres, le contestó. Pero antes hay que andar un largo camino. Y antes que nada hay que recoger las ovejas. Tengo buenos amigos que me ayudan a cuidar mis ovejas. Yo mismo les he enseñado a arreglárselas por sí mismos. ¿Quieres? ser tú mi amigo y ayudarme a recuperar las ovejas de mi padre. Para eso tengo que conocer tu nombre. Él estuvo un momento parado, pero me dijo, mi nombre es Yeshua. Y yo le dije, ¿qué significa? Significa el que viene a curar. Creo que vosotros decís Jesús... Pero si eres Jesús, ¿por qué tienes ese aspecto tan abandonado? Seguramente que tú tendrás muchos amigos. Y él me contestó, para mí, cada uno es un ser único en el mundo. Como si no hubiera nadie más que pudiera amarme. Por eso, cuando esa persona no me ama, no me salen las cuentas del amor como es debido. ¡Amén! Alabado sea Dios. ¡Amén! Yo le dije, mi vida ya no es nada, yo también necesito de ti. Sí, estoy perdido como una oveja sin pastor. Quiero Jesús amarte, quiero ayudarte a buscar y cuidar a tus ovejas para que tu padre, que también es el mío, haga muchas fiestas por cada una de las ovejas que tienen rescatadas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a Dios. Y todo lo que padece el hombre, lo padece nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo os preguntaría ahora, ¿hasta cuánto tenemos que hacer sufrir a este que nos está dando? Hasta tanto podemos hacer sufrir, porque tú no te creas que donde estás tú, Él está contigo. Y cuando tú sufres, Él está sufriendo. Y cuando te haces daño, Él lo está recibiendo también. ¿Hasta no! cuándo tenemos que hacer esto? ¿Hasta cuándo tenemos que arrastrar chucharras? me sentía solo y solo pensaba en el egoísmo mío y no pensaba que estaba haciendo daño al ser más maravilloso, al ser más dulce al ser más abusado. Ahora está detrás de nosotros diciéndolo, quiere ser mi oveja, quiere ser tú mi oveja. ¿Cuántas veces le decimos nuestro orgullo? Es que yo no soy ninguna oveja y él te contesta si no tienes el fuego en tu corazón Amén. si has perdido el camino de tu corazón Amén. si ya no tienes esperanza ni sueños eres tu mi oveja porque estás perdida y vengo a buscarte Amén. eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en todo momento por nosotros Amén. pero es que nosotros aún tenemos ese corazón metido en una concha que lo queremos abrir y a veces pensamos en el suicidio, en la muerte, antes que abrir esa concha a nuestro Señor Jesucristo, oh, yeah, para que Él gota a gota, caiga su sangre en todas nuestras heridas y sea todo purificado en nosotros. Lo Nos queremos, lo rechazamos y queremos el suicidio y encima decimos si las religiones dice que en ningún suicidio está. vida que estoy llevando y no te puedes imaginar lo que es el infierno porque todo lo que estamos pasando aquí no es más que una pequeñita tribulación una pequeñita tribulación para nuestro bien para que seamos fortalecidos, para que seamos guerreros de Cristo, para que seamos altos, entendida, sí. para que fortalecamos nuestro corazón, nuestro espíritu, sí. para testificar el Evangelio a los demás, a los débiles, a los afligidos. Por eso nuestro Señor Jesucristo te dice, ¿quieres ayudarme a buscar mis ovejas? Te brinda esta oportunidad a ti, a ti, a ti, a ti. Dios, Dios, Jesucristo Dios, Dios. te la brinda y te dice en todo momento, quieres ayudarme a recuperar mis ovejas. Dios, Dios. Alabado sea Dios. Amén. Y Él, como un mangantico, como aquellos gitanos que iban errantes por el mundo, viene a ti, tanto de así que te parece tu vagabundo, y cuando le ves su cara. Ves una luz tan grande en él. ves esa sonrisa dulce que con todo su dolor no se queja de nada. Porque mi Padre dijo, descarta mis ovejas porque las quiero más que las niñas de mis ojos. Alabado sea Dios, recupérame todas, todas, recupérame todas. Yo sé que cuesta mucho, pero no. Dios. y ahora te dice todo eso lo que has tenido no es más que pundicia, engaño, fantasía del espejismo coge el amor de Cristo que es duradero que es al final, resiste que Él te va a curar toda la heridas pero yo le dije Señor ¿cómo es posible que tu sangre sea la misma de mi tipo? y me dijo es que mi sangre vale para todos porque todos los que entran en mí son como si yo fuera, y por eso mi sangre vale para todos aquellos que aceptan mi camino, mi verdad. Alabado sea Dios, la sangre de Cristo es universal, la sangre de Cristo vale para todos aquellos que quieran aceptarla. Y por eso dice el Señor: Porque mi sangre te vale a ti y a todos, porque cuando entráis en mi camino, vosotros soy yo. Alabado sea Dios. Y mi sangre nunca os puede hacer mal porque mi sangre se hace del tipo de toda la sangre que tenéis. Y yo dejarme que gota a gota vaya cayendo mi sangre en vuestras heridas, en vuestras depresiones, en vuestras penas, en vuestra desolación. Y cada gota que caiga siga curando cada cosa que me caiga. tendréis la paz que mi padre me dio. Alabado sea Dios. Entendido sea el nombre de Jesús, quería manifestaros este testimonio para que veáis que muchas veces nosotros nos quejamos con un poco motivo. Porque cuanto yo pude ver a través de las escrituras las llagas de Jesús, el cansancio de Jesús, el toro de Jesús, todo lo de Jesús, decía, pero ¿qué es mi tribulación o lo él? ¿Qué es mi tribulación? Lo amén. Me estoy quejando porque quiero, me estoy quejando en mi egoísmo, me estoy quejando, ¿sabéis por qué? Porque no quiero seguir a Cristo. Amén. Pero cuando Él me dijo quién es mi oveja, yo le dije no soy una oveja. Y me dijo, si no tienes fuego en tu corazón, amén. Amén. si no tienes ilusión, si no tienes esperanza, tú eres mi oveja perdida. Que amén. Amén. Hacen todo lo posible para que el Señor, que siempre lo tenemos cuidando de estar nosotros, pero que Él también dice, y si no quiero, que, Dice, si no quieres, dejaré, te dejaré en paz. Porque yo no estoy mucho tiempo llamando en una misma puerta. Porque tengo que llamar en muchas puertas aún. Amado sea el Señor, no perdáis esta oportunidad, porque está llamando Jesús en vuestro corazón. Decirle con orgullo, decirle con esa gozo tan grande de Dios, yo quiero seguir, yo quiero que te porque estoy perdido, y además de a aquel que te va a ayudar a buscar las ovejas que te faltan, que están perdidas por todos los beneficios. Alabado sea Dios, que Dios bendiga. Vamos a la Solo Man.